Amigo, eso es, como, es como, una, como un Facebook. Es una red social para tener citas. Fíjate, ¿quién te dijo yo que te yo quería tener citas? Pues yo. <risa> ¿Sabe qué hay que solucionar? Lo de su closet qué tiene... Incluso. Ay no, amiga, es que mire eso tan aburrido. Parece una vieja jubilada, amargada. Blanco negro, blanco negro. No tiene ningún colorcito por ahí. Así, eh, Animal Prince. Pues, tengo un gris. Ay, amiga. Un rosado fosforescente. Ay, ay, eh, ay. Una tanguita roja. Yo qué sé. Ay. ¿Qué vamos a hacer? Todo tiene solución. Amiga, se llegó la hora. Ah, la hora de que... una respira profundo. ¿Sabes qué es el euforia? No, no, no, no, no, me no, amiga, te trae... que no. Ay que unas cositas. Ahora a aquí. Todo te cae como anillo al dedo. Yo no he usado nada. No, amiga. Mira, mira el escote. Cualquier nombre. Miren. ¡Ay, Animal no, Prince! Mire, como yo. Ay, sí, amiga, me hace el favor. Sí, y mire sí. esto, esto, mire. Pero. Yo. Mire. Yo más bien pienso que, que a mí me está dejando. Amiga, el... ¿tú, tú, Amiga, pero si nosotros vamos en yate, ¿cuál tren? Mire. ¿Tampo? ¡Mire! Yo no me voy a poner eso, Fili, ¿cómo sí. se me ocurre? No, con esta sí, con esta sí, mire. Esta es para una noche de pasión. Amiga, colágeno, colágeno, ¿Qué? amiga, colágeno. Amiga, ellos saben más que nosotros. Ellos van adelante de nosotros. ¿O no, mis amores? Eso, ay así, mire. Uy, eh, ¿quién pidió pollo, mami? No, pero estás muy bonita. Contame, ¿qué son todos esos cambios, ma? ¿Qué te parece? Pues yo siempre te veo muy bonita, mami, pero es que hoy... Tan lindo bizcocho como quiere la mamá. Ay, bueno, ma, eh, es que hoy para el gym. ¿Me vas a dar plata, porfa? Ay, mi amor, pero entonces de ahí la sacas del bolso, porfa. Sí. Ah, no, pero que estos cambios te están sentando como bien. <risa> no ve esa cosota tan chaya. No, este está ¿Cuál muy... ¿Cuál papacito? Este. Si no es que es un niño. Ay, ¿cuál niño? De 18 para arriba ya cuenta como hombres. Además, esta generación, mijita, mira esto. Este sí está muy cuchito. 넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또넌또��또넌또넌또��또넌또��넌또��넌또�� Amiga, ¿qué pasó? ¿Qué lo que es Tim Tim, Tim Ay, no, por Dios Ay, amiga, en la variedad está el placer Sí, parce, ¿cómo vas con Mariana? Ay, parque, apenas hablando Está tu no es tu mamá En serio, ¿te pasaste? O sea, ¿cómo, cómo se te ocurre hacer eso? ¿Y sé qué? Pues es que vos sabes para qué se usa Tinder. Para tener sexo. ¡Sex-so! O sea, mira, yo no tengo ningún problema con que vos quieras conocer a otra persona. No tengo en serio ningún problema con eso, pero ni con mis amigos. Pues es que ¿cómo le vas a dar like?